En este video vamos a resolver un ejercicio de promedios móviles y promedios móviles ponderado. El enunciado dice, usted es el administrador de una pizzería y debe pronosticar la demanda semanal para saber cuántos bollos de pizza deberá elaborar en la próxima semana. Pronostique la demanda de pizzas para la semana 7. Primero con el método de promedio móvil con un n igual a 4. Entonces, vamos a empezar con el primer ejercicio. 1. N igual a 4, o sea que tomaremos las últimas 4 semanas, la semana 3, 4, 5 y 6. Entonces, 52 más 56 más 55 más 60. lo ponemos en la calculadora 52 más 56 más 55 más 60 nos da 223 este total lo ha dividido 4 que es el tamaño de la n 223 dividido 4, nos da 55 con 75. Este es el pronóstico para las últimas 4 semanas, n igual a 4. Ahora pasamos a hacer el ejercicio número 2 nos pide el promedio móvil ponderado para las últimas tres semanas. O sea que vamos a tomar de acá, a acá, 56 por su coeficiente más 55 por su coeficiente de ponderación más... 60 por su coeficiente de ponderación. Para el último periodo será 0.50. Para el anterior será 0.30. Y para el primero será 0.20. La ponderación siempre debe sumar el 100%. Entonces... 56 por 0,2, 11 con 20, 55 por 0,3, 16 con 50 y 60. por 0,50 igual a 30 si sumamos más 11,20 nos da 57 con 70 Si comparamos, el promedio móvil simple da por debajo del promedio móvil ponderado. Esto se debe a que en el promedio móvil ponderado estamos dando mayor relevancia, mayor importancia a los últimos periodos. Y justamente estos últimos periodos muestran un incremento de la venta de pizzas. Por este motivo, el promedio móvil ponderado nos da un resultado superior al promedio móvil simple. En el próximo ejercicio veremos un pronóstico por el método de suavizado exponencial. Los espero. Hasta luego.